¿Todo bien? Gaby. aquí y el vídeo de hoy, y sobre el curso Cómo Aprende Piano como Música Cristina. Les diré los puntos negativos y los positivos de este entrenamiento. Pero, ante todo preste atención a esta formación solo y se vende en sitio oficial. Si quieres saber más sobre el entrenamiento, dejaré el sitio oficial en el enlace de la descripción del vídeo. ¿Estás cansado de ver videos, tutoriales y no ser enseñado lo que quieres? ¿No has encontrado al profesor que te da todos los consejos que necesitas? ¿Estás cansado de pagar mensualidades caras? Entonces, el curso como Aprende Piano con Música Cristina es para usted, quiere un entrenamiento bien paso a paso para usted aprender a tocar piano de manera simple y fácil desde temprano. El curso como aprende piano como música Cristina usted recibirá en su email. El curso tiene garantía de 7 días. ¿Dónde puedo ver el entrenamiento? ¿Ordenador, móvil o tableta? ¿Qué beneficios aprende piano como música Cristina? Usted no tendrá que coger el atasco de tráfico, usted aprenderá en casa, puedes ver el entrenamiento tantas veces como quieras inmediato entrega segura el entrenamiento como aprender piano con música Cristina es confiable. Sí, es un entrenamiento confiable, aprobado por varios estudiantes, chicos, y para ayudaros de verdad, os dejo el enlace oficial del sitio Formación sobre cómo aprender piano como música Cristina.